Yo soy Cristian, el día de hoy muy muy contento Esta semana había estado un poquito ocupado con algunos proyectos y algunas cosas Y no había podido hacer videos Pero el día de hoy estoy muy contento amanecí con mucha buena vibra y decidí hacer un video para pegarle esa buena vibra que traigo y eh, eh, bueno, eh, estoy a, un poco sentido porque el domingo perdió Italia contra España en la Eurocopa Y bueno, pues yo soy muy fanático de Italia, todo lo que tiene que ver con Italia me gusta mucho, no sé por qué Y, y bueno, pues en este partido yo esperaba que Italia jugara igual que como lo hizo contra Alemania Pero pues no lo logró y eh, pues terminó por perder, ¿no? La verdad fue una goliza, debo aceptarlo, pero bueno, no me preocupa mucho porque Italia ha ganado cuatro mundiales y una Eurocopa, mientras que España solo ha ganado tres Eurocopas y un mundial, así que pues, los italianos siguen estando arriba de los españoles, ¿no? Y bueno, eh, pero bueno, dejemos el tema del fútbol para después y vamos a platicar sobre eh, algo que... Es muy importante y que les va a interesar tanto a hombres como, para, como a mujeres Y es el tema de hoy que es la mejor arma que puede usar un hombre Para seducir, conquistar, manipular o conseguir cualquier cosa de una chica ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor, la mejor arma que puede usar un hombre contra ustedes chicas este Para conseguir cualquier cosa? Bueno, bueno pues es ni más ni menos que la honestidad. Ajá. La honestidad, aunque no lo crean y aunque parezca así de simple, pues es un arma muy, muy, muy, muy eficaz contra ustedes. Y, este bueno, pues eh, muchos hombres la usan, la mayoría la usa sin saber qué es lo que están haciendo, o sea, de forma inconsciente, pero hay muchos otros, eh, Casanova, que lo, la usan con toda la intención, con toda la alevosía y ventaja de aprovecharse de ustedes. Y bueno, en este video voy a explicarles cómo es que funciona eh, la honestidad y por qué funciona, qué es lo que pasa en la mente de las mujeres que hace que la honestidad sea un arma tan, tan, tan buena. Y bueno, eh... Empecemos una vez, ¿no? Eh, bueno, ustedes saben que a lo largo de la historia, pues siempre como que la sociedad ha dado a las mujeres una idea de que los hombres a veces no son lo más fiel que se puede, ¿no? O sea, digamos, eh, se tienen la idea de que los hombres son infieles, son mentirosos, son mujeriegos... Eh, y bueno esto viene de uh, miles de años atrás no donde pues, el machismo era era realmente una cosa muy común en el mundo pero bueno ese tipo de pensamientos ese tipo de pensamientos pues han venido arrastrándose desde entonces incluso a, a esta época tan eh, globalizada y tan Abierta, ¿no? Y entonces de ahí sale la famosísima frase de que todos los hombres son iguales, ¿no? O sea, es típico de que cuando una, una mujer eh, eh, sufre alguna decepción alguna ruptura o su novio le hace algo, es así: eh, todos los hombres son iguales y bueno, no les da miedo generalizar, ¿no? Y bueno, está bien, no voy a poder con ustedes, ¿no? Voy a poder, o sea, es obvio que no todos somos iguales, pero pues existe, existe esa idea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? cuando una persona llega con la honestidad, ¿ajá? bueno, si se cree, normalmente, si las mujeres piensan que los hombres por naturaleza mienten, aunque déjenme decirles un pequeño comentario, eh, por ahí alguien me dijo que los hombres mienten, pero las mujeres se maquillan, ¿ajá? o sea, digamos, es lo equivalente a, entonces, un hombre miente para conquistar a su pareja, pero una mujer se maquilla para conquistar a su pareja. Entonces es otra forma de mentira de las mujeres, ¿no? Y bueno, pues ahí les dejo su opinión a ver qué, qué, qué piensan al respecto. Y Pero yo creo que sí, o sea, pues, digamos, un hombre muchas veces eh, pues, tiene que usar, hacerse valer de la mentira para, digamos, impresionar o para conquistar a su chica, a su pareja. Y pues las mujeres, pues es, es bien sabido que la mayoría de ustedes se maquillan para verse más bonitas, para ser más chulas y llamar más la atención, ¿no? Lo cual, pues, digo, es lo más normal, ¿no? Y bueno, pues respecto a las mentiras, todo mundo dice mentiras, aunque sean pequeñas, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. El punto ahorita es la honestidad y por qué esta es una increíble técnica para seducir, conquistar a una mujer, manipularla, conseguir cualquier cosa de ella. Ok, entonces les decía que, eh, pues bueno, las mujeres tienen eso en la mente, ¿no? De que los hombres mienten y demás. Entonces cuando llega alguien con una cara completamente diferente, con una cara de honestidad, con una cara de que te voy a decir la verdad por muy cruda que parezca y, y, y que realmente tiene la sinceridad en cada centímetro cúbico de su cuerpo, pues entonces obviamente las mujeres se... O sea, como que se confunden, ¿no? Lo que, lo que realmente pasa por su mente es... Este chico no me está mintiendo, es honesto, me dice la verdad. Entonces es un chico especial, es un hombre especial. Y al ser especial, pues yo tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para retenerlo, ¿no? Eso es lo que pasa por la mente de las mujeres cuando se encuentran con alguien que es completamente honesto. Entonces, bueno... Eh, cuando eso se logra, pues las mujeres acto automáticamente quitan sus escudos, ¿no? O sea, sus escudos de defensa los retiran y este, pues dejan que ese hombre tan honesto eh, pues entre fácilmente. ¿Por qué? Porque pues, ellas saben, se sientan en confianza y saben que, eh, pues, que si es honesto, pues difícilmente les va a engañar, no, difícilmente eh, va a tratar de, de, de mentirles con respecto a alguna situación, entonces pues, se sienten más seguras y esa seguridad es, digamos, se podría decir que es como un efecto de caballo de Troya, ¿no? O sea, se sienten seguras y entonces dejan entrar a la persona y una vez que está adentro, pues, pum, ya valió, ¿no? <risa> y entonces es cuando uno puede hacer de ustedes lo que lo que se plazca entonces bueno cómo funciona más o menos la honestidad eh, puedo dar mil ejemplos, no? puedo dar mil ejemplos de cómo se aplica eh, decía al principio que este vídeo servía tanto para hombres como para mujeres porque bueno las mujeres que lo están viendo van a ser capaces de eh, analizar o, de, o digamos de poder darse cuenta cuando están en una, en una situación similar o cuando con una persona que es eh, extremadamente honesta, pues bueno, pueden ahí prender como sus intermitentes y como sus señales de, de precaución y eh, pues saber, ¿no? tratar de analizar bien las cosas y eh, pues, checar si realmente es la honestidad es realmente honesta, es realmente, ahora sí que es realmente verdadera, o si es con la intención de conseguir algo más no es difícil va a ser difícil pero bueno ustedes ya sería eh, cuestión de su criterio y pues, eh, lo que ustedes consideren si esa persona vale la pena creer su honestidad o no ¿eh? Eh, y bueno para los hombres pues, eh, pues es para que adopten esta estrategia no es una estrategia muy buena que sabiéndola hacer correctamente te puede abrir las puertas Así, hablando de mujeres eh, De hecho de hecho la honestidad se puede uh, usar Para cualquier tipo de relación Ya sea negocios, trabajo eh, Personales En fin, lo que sea Pero bueno, esta es aquí En este caso la estamos <risa> aplicando A las relaciones Y bueno, pues ustedes si ustedes se ponen las pilas Van a poder aplicar la honestidad Para conseguir lo que ustedes quieran De una mujer ¿no? Eh, y bueno Les decía, no puedo eh, presentar todos los ejemplos porque pues me llevaría mucho mucho tiempo y de por sí mis videos no son lo más cortos que hay eh, pero bueno eh, trataré de, de ser lo más preciso no ¿Cómo es que se aplica la honestidad? bueno básicamente pues, puede ser en cualquier momento desde que, se, desde que se conoce a una persona hasta que ya se tiene una relación formal y demás no entonces cuando tú llegas con alguien por ejemplo un hombre supongamos que este hombre tiene novia, eh, pues llega y conoce a una chica, ¿no? Entonces la, la chica pues obviamente le gusta. Y digamos, pensemos que la intención de este, de este chavo es pues tener, digamos a lo mejor llevarse a acostarse con ella, ¿no? O sea, el maldito desgraciado que tiene novia busca coquetear con otra mujer y aparte acostarse con ella. Es un desgraciado, estoy, estoy estoy de acuerdo con ustedes chicas, estoy de acuerdo que es un desgraciado Pero bueno, así pasa, ¿no? Entonces, este, digamos Entonces, este, este chavo que tiene su novia, pues la conoce, ¿no? Y entonces su intención es acostarse con ella a pesar de que tiene novia Entonces, ¿qué pasa? Pues él eh, pues, la invita a salir primera cita, entonces se conocen, platican, se ríen, se divierten, pues digamos, el cuate eh, pues, hace todo lo que está a su disposición para que la chava se la pase bien, y bueno, obviamente a la chava pues también le gusta el cuate, eh, se la pasa bien, es pues, divertido, le atrae, ¿no? Obviamente ella todavía no sabe que tiene novia. Entonces ¿qué pasa? al terminar la cita y al final cuando pues, eh, eh, el chavo la lleva a su casa, pues entonces este cuate se echa un choro, un chorro mareador para envolver a su víctima. ¿Cómo podría ser más o menos este este diálogo? Bueno, algo más o menos así. Oye, pues es que la verdad me pareció súper bien. Este, me encantó estar, tomar el café contigo. Eres una chava súper divertida, súper buena onda. De verdad nunca me imaginé que fueras tan tan tan divertida la verdad me la puse muy bien estás muy guapa es muy atractiva pero eh, me gustaría me gustaría ser muy muy honesto contigo porque se ve que eres una super niña eres una niña muy especial si sí, lo pude notar mientras estábamos platicando y pues la verdad quiero ser honesto contigo porque creo que no te mereces que te engañen y que te lastime y la verdad no quiero hacerlo porque eres una persona que me agrada, que me atrae y me gustaría seguir teniendo contacto contigo. Por eso quiero ser totalmente honesto y decirte la verdad. Eh, mira, si te hablé es porque de verdad eh, pues, me encantaste, estás guapísima, pero pues, tengo novia, ¿no? Y, y pues te lo digo porque no quiero no quiero ser el típico patán que trata de engañarte para conseguir algo no no pues, estoy siendo sincero tengo novia y entiendo perfectamente entiendo perfectamente si ya no me quieres hablar este pues, yo sé que no estuvo bien lo que hice pero entiéndeme la verdad es que pues, me la pasé increíble contigo despertaste en mí emociones que, pues, que tenía un rato que no que no despertaban así me la pasé muy muy bien y me gustaría seguirte viendo o sea yo sé que tengo novia pero pues me gustaría que nos siguiéramos viendo y, y pues, a ver qué pasa no digo uno, uno nunca sabe lo que puede suceder y entonces, bueno, más o menos así, ¿no? Obviamente esto ahorita lo acabo de improvisar, pero eh, pues puede ser algo parecido, a lo mejor con diferentes circunstancias, una situación muy, muy diferente, y a lo mejor con diferentes palabras, pero el objetivo es el mismo, es envolver a la mujer en una sábana de confianza, en un, que ella diga, este cuate pues tiene novia pero me lo está diciendo, está siendo sincero conmigo y, y, y si está siendo honesto conmigo es porque a lo mejor realmente es algo esto es algo especial y realmente atraigo y realmente, pues este chavo es, es, es otra cosa, ¿no? O sea, digo, la mayoría de los hombres tratarían, es lo que piensa la mujer, la mayoría de los hombres tratarían de, pues, de bajarme el cielo, la luna, las estrellas y... y pues, sacar algo de mí y jamás me dirían que tiene novia, pero pues este cuate es diferente, y me está diciendo y pues a lo, mejor, a lo mejor puede salir algo bueno de eso, ¿no? Y entonces, como ya está, ya está envuelta en, una, en esa confianza, ya está envuelta en, en, pues, bien trabajada con la honestidad y demás, y bueno, entre todo el choro mareador que le, que le dijeron de que pues, era la persona más especial y bla bla bla, pues entonces prácticamente ya o sea, digamos, ya liberó eh, pues los escudos, ya, ya, ya removió los escudos que tenía, y entonces lo más probable, no digo que toda, no con todas las mujeres funciona, y también depende del hombre cómo lo, lo aplique, pero eh, muchas, muchas chicas dirían, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a seguir saliendo, no puede pasar nada mientras tengas novia, pero este, vamos a seguir saliendo, ¿no? Y entonces con el tiempo... Eh, pues en dos o tres citas más El cuate igual Usando esa estrategia de, de honestidad Pues Seguirá envolviéndola Hasta lograr que a lo mejor se acueste con ella Sabiendo ella que tiene novia O pues eh, Logre cualquier eh, O que él logre hacer cual, Logre convencerlas de hacer cualquier otra cosa ¿no? eh, Cuando digo cualquier otra cosa Es porque realmente la honestidad sirve para eh, conseguir cualquier cosa. O sea, desde lograr que tu chica eh, eh, acepte que estás haciendo con otra persona y, y que te espere hasta que se te pegue la gana dejarla o que tengas, o, o, que, su, o que tu chica, bueno, la chica eh, quiera tener, acepte tener un, un trío con otra mujer. En fin, es, es realmente muy, muy fuerte, es muy una arma muy poderosa, es muy útil y puede hacer realmente cosas que uno pensaría que son casi imposibles, ¿no? La honestidad bien aplicada, eh, pues sí, es bastante peligrosa, y hay muchos hombres que la saben usar. ¿eh? Otros, como decía, pues no, como que están medio perdidos y la usan ahí inconscientemente, pero hay muchos otros que sí la saben usar. Así que ustedes, chicas, si ustedes se encuentran en una situación similar, eh, pues, aguas, ¿no? Pónganse las pilas, eh, no se vayan con la finta de que es el hombre, el mejor hombre del mundo, el príncipe azul, y que no van a encontrar a nadie como él. Pónganse las pilas eh, de si realmente lo está diciendo el corazón, o si busca, a, busca que ustedes, eh, no sé, acepten hacer algo, o que hagan, o busca manipularlas para algo, ¿no? Entonces, pues eso es. Y a los chavos, pues pónganse las piedras igual, pónganse a investigar en, en internet, eh, pueden, mm, pueden encontrar mucha información sobre la honestidad para seducir mujeres. De verdad, eh, es de las armas más útiles hoy en día, porque pues eso de estar mintiéndoles a las mujeres ya, ya pasó de moda, ya no funciona. Y bueno, qué mejor que una arma, un arma que te permite eh, pues, tener tu conciencia limpia, eh, ser completamente honesto, hace las cosas mucho más fáciles y aparte te ayuda a conseguir lo que quieres. ¿no? Y bueno, eso es todo. Espero les sirva, espero les haya ayudado. Eh, de hecho, tengo una... una de, hay una chica que me escribió hace tiempo para pedirme un consejo que cayó precisamente en esta estrategia. Eh, bueno, pues no, no, no voy a decir nombres, obviamente. Digo, aunque lo digan no es difícil que se conozcan. Pero bueno, esta chava, eh, pues sí, de repente... Conoció a un chavo y pues, salió con ese chavo y de repente el cuate le dijo que, que se sentía muy mal, ¿no? El cuate dijo que se sentía muy mal por estar en ese momento con ella porque pues, él tenía novia, ¿no? Y, y, y pues que no, no quería hacer esto porque sabía que estaba mal y bueno, le echó un súper choro y al final pues, ella terminó acostándose con él ese mismo día. O sea, después de que le dijo que, que tenía novia... Y bueno, eh, sé que pueden salir muchas eh, formas, muchas opiniones al respecto, pero, eh, pues, digamos, ella se sintió atraída por una persona que fue totalmente honesta con ella y pues cometió, cometió el error, ¿no? Cometió el error, la verdad es que cometió el error de, de, de caer en eso y, bueno, pues, el chavo consiguió lo que quería y obviamente ya no la volvió a buscar, cual tenía novia y pues ya, ya no la volvió a buscar. Pero bueno. Por eso estoy haciendo este video, por, por esta chica que me escribió y porque pues, sí es, es un tema importante y es un tema que tienen que tomar muy en cuenta. ¿eh? Yo soy Cristian, espero que me sigan viendo los siguientes videos y no dejen de visitarme en Facebook, en Twitter, en mi página de internet askcristian.org y nos estamos viendo para la próxima. Un beso a todas las chicas y un abrazo a todos los brothers. Cuídense mucho. Hasta, hasta pronto.